Radio Reloj, Díaz-Canel en la 400 en tanga y sujetador. Cuando un pueblo está en la miseria, es bochonoso ser presidente. Oh, Para récord, Sample. Somos de la calle, también de la Loma, muchos inocentes están en coma. Somos de la calle, también de la loma No nos queremos en el poder ni en broma No tiraremos la lona incitando la violencia en toda la zona Apareciendo en la tele con discurso que por cada tres palabras una coma Tan loco por volar como las palomas Sigue vendiendo paz y amor mientras su pueblo desarmado está sintiendo el dolor Con maniobras dictadas por su mejor escritor Mafia, comunista, por supuesto un dictador El tiempo pasa, pasa y nos desgastamos Tristeza en nuestros hogares y aún así nos levantamos Mientras otros te hablan de una libertad que nunca hemos obtenido Por eso no pararé hasta ver ese gobierno hundido Te dice no al odio con palabras bonitas Entonces que descifre los cubanos que tienen arrestado en Villa Marista que solo quieren ser libres, copiando mis paisanos, gatas que se creen tigre. Eso al mundo no se le exhibe, no sale en revista ni en periódico, no lo pones a la vista, censurando a los artistas y ganando dinero con social club buena vista. ¿Qué le ha pasado a mi Cuba ¿Qué turista se la vendiste? Te dieron un muerto y sin ropa la diste. Tanto que teníamos cultura, deporte y exportación. Tu nombre no es Díaz Canel, te llamas explotación, de tanto que nos roban no hay alegría en los balcones, no existe la libertad porque te llueven las sanciones, pa' seguir pagándole los yates y los hoteles a todas esas y chivatones. A las basuras como ustedes los recojo por latones, para que se sientan identificados como los ratones, un negocio limpio que ha pasado por generaciones, jugando con la vida de millones de personas, hasta sus pensamientos y pisar sus emociones, con muertos en las calles donde están las atenciones entonces no digan nada que ustedes no sirven para nada títeres sin cabeza que están a tu disposición y los pies te besan 62 años obligados a estar en una septa. un gobierno que día a día nos resta nada no suma por eso lo detestan los míos en su cara se defecan con la misma moneda le parten cuello abajo la dictadura es por mis cubanos que están en ellos te lo dejo bien claro, este es mi sello Somos de la calle, también de la Loma Muchos inocentes están en coma Somos de la calle, también de la Loma No los queremos en el poder ni en broma Mira monona, ya perdimos el miedo Vas a tener que mudarte para el Amazonas No te va a alcanzar el dinero para comprar pañales para todas esas meonas Así que vamos para la cotorrona Sampler, sampler, bien.